Okay. bueno, gente. Ya estamos aquí en nuestro Dime. primer Así, enfrentamiento. Estamos en nuestro combatito. Vale. Combate eh... Epi, probablemente me va a ganar él si tiene superioridad de nivel. Pues sí, el leveleado me pasa un poquito con los leveleos, pero bueno, todo puede pasar. Yo le dije que que el que todo, o sea, que, que usara todo a la vez. Sí, bueno. Yo le dije a, a que para equipos. usar, Yo, o sea, para 5 para 5 pero dijo que bueno, ¿no? Bueno. Dijo, todos ustedes para mí, dijo Ángela. <ríe> no, tal, no, tal, tal como, está en el, como estamos en el juego, así que así. Bueno. ¿Vale? Ah, la... Ok. Uy, me sale teracritalización, no le deja eso. <ríe> eh, eso es después. Vale. Lear, me baja las defensas. Bien. Ok <risa> Es que este Icans, e papi, este Icans e yo, yo creo que ese no lo voy a cambiar en un largo tiempo porque Pero es todo fastidioso ese Icans e Demasiado cansado. No, ¿no mejor... Ha... Sí? Y, me... y flinch <risa> <risa> Retrocedido <risa> Bien vamos, ¿sí okay? o bueno, <risa> <no. risa> qué? Bueno, ¿Qué vamos. Que mamón, ¿no? ya me cansé de todo la verdad ay lo falló bueno a ver no te no te emociones tanto porque sí voy a hacer así de fastidioso tranquilo Tranquila, que antes se te tengo... olvida algo. Yo... A se te olvida algo. Wow, increíble. Ah, se te es olvida. especial, ¿no? Está bien, Pasó, con... el... Paso, Papu, no te asustes. Ay, con pantalla uno humo, no me jodas. Cabrón y... ¿Cómo los falle? vale vale okay mm. ah cua puta <ríe> bien hecho <ríe> mal hecho No, bro, qué fastidio. Oye, ese canso ese me fastidió un poquito al <risa> Ay, yo creo que. Es que creo que molestaba menos el, el PG ya. Oh, joder. No le, va. De, ah. un le he patado. Un le he patado a un volador, no me jodas. Pero eres volador normal, es neutro. Es verdad. Lo Ajá. Ajá trucazo. Mm. Uy, cabrón. Vale. Vale, la tierra es neutro así que ni modo... A ver. Escava, escava todo lo que tú quieras, güey. Uy, pero qué poquito daño le hace. ¿Tú? Uy. Ya sé que es poco efectivo, pero pucha. Bueno, nada, picotazo, al río. Ay, tiene es cierto que tiene picotazo el maldito. Go. Me va a terminar gan ganando por desgaste el hijo de madre. No todos los combates son épicos. Vale, 23. Sí. Ah, tú te... No me jodas que... que... aprendiste, Mega Puño? Con los... Con los malditos esos del... Sí, de yo la... en esa... De... En esa parte yo me demoré mucho por eso. Estaba era pensando, ¿quién se lo pongo? ¿Quién se lo pongo? ¿Cómo se lo pongo? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Si aprendo uno, no aprende el otro. O sea, yo, yo en ese momento andaba, pero... bastante loqueado. Joder, macho. Que sí, bueno, igual, me mata. Sí, sí, me mata Intenso de la vida ah, Por fin te bajo uno, en las jodas El bucho El, el bucho, el... no, qué pena <risa> <risa> Tu idiota, yo El bucho Vale, lo... Focus Energy A mí, mira Ay, qué fastidioso, de verdad <risa> Qué cansino el equipo mío, ¿no? Que calcino el equipo mío, ¿no? Eh, nada. Igual. Yo ni le puse, yo ni le puse los motes. Yo sí. <ríe> Debi. Vale, nada. Gigi, para tu casa. Ya, chao al rey capa <risa> metal por si acaso cambiaba a al vidril oh, no, el al vidril no al lo... mm... otro okay. <risa> ok hasta quisiera dejarme déjame ganar no más. vale es más rápido, claro, por supuesto. <risa> es que no es lento. Sí. Llegó el mamón. Ay, qué ¿verdad? <risa> Llegó el mamón. Joder, tú tampoco te quejas atrás con ese hijo de puta. Jijijija. <risa> hija. Joder, ya muérete, cabrón <risa> Joder, macho Oh, Ay, buena. no No Cha <risa> madre Buena, buena, buena El vidrio, nada, también es súper efectivo, acuérdate Sí, pero El original ya está que se muere <ríe> adiós a ver si te quemo turnos nah, nah, no, te, no te puedo quemar turnos uh, vale eh, mi, meta, mi meta en sí no es ganar si no es ganar con todos los Pokémon así de puta no pero fue mal a ver pues energy vale eh, podemos decir que gg Yo confío. Tiene yo fe. Yo confío, yo confío en no, Abduzcan, no Abduzcan, me fallaste otra vez. Oye, ese es un fastidio. Ese cans sí. me cago toda la batalla. Literal, literal. Nada más con dos paralizados. Te voy a ir a la. ¡Uy! Buena. Y lo falla. Y lo falla. Como en el. como en el. como en el loque primero. <risas> Pero ese era somnífero, no me Bueno, pues es que usaste, ¿no? Ah, bueno. Poison Power Vale típico Ball Kit ¿Tipo? A ver, eh... Vale, ¿no pues. lo... Ah, Fury Attack Ni modo GG GG Y no ¿Y se despierta de dormir. <ríe> Es que deja tiene sueño Tiene sueño ¿Cuántos turnos van Joder ¿Cuántos turnos van de dormir Y lo falló. Aguanta, aguanta, aguanta Nah, crítico <risas> ah, Bueno Oye, con este tiempo tú estabas leveleando, es no vas para ganarme, ¿no? No, y yo le tengo no, ya le tengo, Yo le tengo miedo a los gimnasios ya. Te juro que no había pensado en este combate ¿No, se... te, ¿No te acuerdas yo, que esta se nos no olvidó? En... Yo, yo nunca pensé en el combate yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Es que yo siempre tengo todas esas cosas así. No, no, yo, es la costumbre. Una vez que empiezas a jugar competitivo, nunca. Nunca se te salen esas piedras de la cabeza. Lo de Nada. Un fastidio de tipo, sí. Yo sé. Buen combate. Lo buen sí. combate. Hasta sí. aquí el capítulo de hoy. Aquí bueno, está el bueno el... ¿eh? Uy, se mío, se alargó, ¿no? Cabrón, el combate estuvo. Sí, se alargó. Estuvo pesado, estuvo pesadito. Pero bueno, Ajá, el. Claro. Ya el próximo ya debería ser más interesante con Pokémon más evolucionado. Claro, claro. Y ya, ya tendré yo... al menos un sexto Pokémon, eso es verdad. Eso también. <risa> Dios, delicado, Oye, más, sí, voy, delicado. Voy a levelear, voy a, voy a levelear antes de, que, de estos combates, porque si sí, no. Ay, hombre Bueno, bueno eh, Gente Estamos Ya listos eh, Gracias por ver eh, Cuídense Adiós Definitivamente bueno, fue cine Este combate fue de torneo De campeonato El, el smog increíble Bye. Bueno.